Hoy analizamos la oración Mi abuelo vive solo en la casa del pueblo Es fácil imaginarse la situación, ¿verdad? Hay un personaje que es mi abuelo y es fácilmente imaginable cómo vive en su pueblo Es una oración simple, ¿por qué? Porque solo tiene un verbo principal Vive del verbo vivir Y si le preguntamos al verbo ¿Quién hace la acción? ¿Quién vive? El sintagma nominal sujeto es Mi abuelo, mi determinante Abuelo núcleo Siempre decimos que todo lo que no es sujeto es predicado. Sintagma verbal, el núcleo es un verbo. Predicado verbal, ¿por qué? Porque en este caso no es una oración copulativa, no tiene verbos ser, estar o parecer. Localicemos el núcleo del predicado. Vive, es el núcleo, es el verbo. Y el siguiente paso sería localizar el complemento directo, atributo imposible, porque no es... Verbo ser, estar o parecer. No es un predicado nominal. Podríamos buscar el complemento directo. Pero no es una oración transitiva. ¿Qué vive? No vive nada. En euskera no utilizaríamos el verbo ukan. Eh, vive visi nais, o visi da. Verbo isan. No tiene complemento directo. ¿Y complemento indirecto? ¿Tiene complemento indirecto? ¿A quién vive? Tampoco. ¿Tiene complementos circunstanciales? Sí. De lugar, vive en la casa del pueblo. ¿Dónde vive? Sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Un complemento circunstancial de lugar muy largo. Como es sintagma preposicional, enlace. Es la preposición, en, y término todo lo demás. Un sintagma nominal, cuyo núcleo es casa, que es el término. La casa del pueblo, un término muy largo. Hay que seguir descomponiéndolo. ¿Cómo se descompone? La determinante, casa, es el núcleo, que es sustantivo, y que sería del pueblo. Una cualidad, o en este caso una característica, un complemento de casa. Sintagma preposicional, complemento del nombre, como es sintagma preposicional, el enlace es e, y el término pueblo. Cuidado, que nos queda una palabra sola, nunca mejor dicho. ¿Qué función sintáctica tiene solo en esta oración? ¿Cómo vive? ¿Es un complemento circunstancial de modo? No. ¿Por qué? Es un complemento predicativo. Sintagma adjetival, complemento predicativo. ¿Cómo se diferenciaban? Sí, sí, un complemento predicativo también responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vive? ¿Cómo se diferencia un complemento circunstancial de modo de un complemento predicativo? El complemento predicativo solo concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo, en este caso con el sujeto, con mi abuelo. Si fuera mi abuela, viviría sola, y si fueran mis abuelas, vivirían solas. El complemento predicativo es ese falso atributo que va en verbos, que va en, en, en predicados, con un verbo, eh, con un predicado verbal, que no es verbo ser, estar o parecer. Un complemento circunstancial de modo, Sería un adverbio. Y en este caso, ahí en pequeñito, vemos que es un adjetivo. Analizada queda pues la oración, mi abuelo vive solo en la casa del pueblo. Lo más difícil era el complemento predicativo. Espero que lo hayas sabido detectar. Gracias, agur.